Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana voy a hablar del sistema que he usado toda la vida. Y es un sistema que muchas veces me ha funcionado de maravilla y muchas veces no me ha funcionado en absoluto. Y es un sistema que realmente tengo que, que cambiar un poco. Os cuento todo en la segunda parte. Nunca he sido una persona de detalles, ¿vale? Siempre a mí me, me ha gustado el, el big picture, ¿no? Es como el, el, la imagen macro de, a ver, déjame, como decimos en el noreste de Inglaterra, deja que el perro vea al conejo. Let the dog see the rabbit, ¿vale? Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, yo también he sido eh, una persona eh, que, que siempre ha querido hacer algo rápidamente. No hago muchos planes. Yo soy de eh, eh, lo que también decimos, eh, decimos en, eh, en Inglaterra on the back of a fag packet. Yo hacía planes rápidos, rápidos, y, y, y sencillos ¿Vale? y me funciona de maravilla muchas veces, muchas veces porque también he, he visto a la gente haciendo muchos planes planes, planes, planes planes, y luego no hacen nada el plan les chupa tanto la energía hacer un plan de enorme en todos los detalles y después de hacer el plan ya no tienen más energía no tienen ganas de hacer el plan. Y también el plan es tan grande que están pensando, uff, me agobio con tanto plan. vale En cambio, yo soy de bag of a fag packet, la la la, ya. Yeah. El problema con mi sistema es que de vez en cuando eh, cometo errores. De vez en cuando. Porque también hay otro sistema que no uso yo. Y debería usar. E intento usarlo, pero... me cuesta. Y el sistema es fácil, que es medir dos veces, cortar una vez. Measure twice, cut once. Que no es un sistema difícil, pero yo soy de a veces ni siquiera medir. Cortar. Voy a cortar. Eh, pasó hace poco que estamos a punto de renovar la, la habitación en, en la que hacemos la colada es como un cuarto de baño más la lavadora la secadora ¿vale? y vamos a tener una ducha para los perros también así que yo y cintia medimos todo yo estaba escribiendo mi plan On the back of a bag packet, ¿vale? Y quería saber los metros eh, cuadrados de la habitación para comprar los azulejos, para comprar el suelo, la, las baldosas. Y claro, calculé todo. Eh, fuimos a comprar todo, hoy fuimos, compramos todo y luego volvimos a casa. Y yo, tan pichi con mi plan y si sí, ya vamos a empezar. Luego estaba pensando vamos a... lo que voy a hacer es que vamos a tener eh, a, a los rumanos que hicieron el patio y van a hacer el trabajo. Espero. vale, Espero eso. Y pensé yo no puedo darles este plan que son cuatro líneas y, y un ¿Sabes? Una confusión de números. Entonces empecé a hacer el plan en Excel. ¿Vale? Tengo Excel allí. Y yo no sabía que, que es súper fácil para luego crear formas y todo eso. Es, es fenomenal. Para hacer un plan, muy bien. Entonces empecé a hacer el plan, el plan, el plan de, de, desde arriba, eh, de un lado, ¿vale? Y nada más hacer el plan, que yo tardé una hora en hacer el plan, que no es lo mío. Lo mío es, pack of a fag packet, cinco minutos, pim, pam, pum, y ya está. Entonces descubrí que había, había comprado la mitad de todo, los materiales. Necesitaba el doble. ¿Cómo lo había hecho? No sé por qué no lo había... No había pasado nada de tiempo calculándolo. Entonces, tenemos que volver. Es que al pagar yo pensé... Yo pensaba que, que iba a costar mucho más, ¿eh? Es muy barato eso. Claro, porque había comprado la mitad de lo que necesitaba. Entonces, vamos a volver y vamos a pedir la otra mitad. Y, pero esta vez... Después de haber pasado una hora o dos horas, yo qué sé, en el plan, tengo un plan fenomenal con medidas y colores y todo y, y está bien porque he encontrado el problema. Menos mal, porque si hubiera pasado cuando estén los, los eh, constructores habría tenido problemas porque tienen que pedir las, los azulejos, no están en, en el almacén. Así que, Gordon, me estoy hablando conmigo mismo. Gordon, por favor, la próxima vez yo quiero que te tomes tu tiempo con el plan, ¿vale? Vale, vamos a ver. Es que llevo varios años diciendo medir dos veces, cortar una vez y hasta la fecha eh, lo he hecho a veces y a veces no. Esta vez no, pero bueno, otra lección ya bien aprendida. Vale, chicos, eso es todo. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.